especial puntos. Especial 7000 suscriptores. 7000 suscriptores se dice rápido. Suscriptores, pero son mogollón. No ha pasado. Muchas, muchas, muchas gracias. es mogollón de personitas allí. Muchas gracias a todos. De manera especial, haremos mogollón de vídeos. Ya, ya venido. Así, pa, todos de golpe. Y para daros las gracias, tengo aquí a mi contortulio habitual. ¿Contortulio? Estamos totalmente anolados. No paramos de festejar, ¿no? No nos lo esperábamos. Sí, una pasada. Esto nos llena de gozo. <risa> ha sido eso, tío. <risa> ha sido un, como un gremlin, ¿no? Tengo un goblin al lado, dedicado a todos los suscriptores. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas, muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Pero tienes un goblin. Está atado, ¿no? Está atado, está tao. <risa> Podéis usar los comentarios para decirnos lo que hacemos bien y lo que hacemos mal también. Somos permeables a vuestras críticas que haceremos juntos con vosotras y nosotras. Si hace falta nos operamos. Estamos aquí para eso. Sí, una pasada. Presiona oh. para comenzar. La más alta es 100 puntos. Anda. Hola. Hola. Bueno, estira. estira, estira, estira, estira, estira. Estos hijos deben estar dañados por 22 fondos. Se ha roto. No, pero Cuidado. Tenemos el no, sí. problema mm, no, de este no, programa. Lo la... tengo <się illegalala> <risa> Aquí el, los guionistas están de vacaciones Ahí ese hueco Si eres guionista sí, Ya no eres turista Si eres guionista de la pista Ya te habrás dado cuenta no, no. <risa> <risa> Lo importante es que la gente piense Hombre